que deberíamos practicar el tantra es que es la única manera de mantener una sexualidad sana que no se desgaste porque si solamente vamos ahí a venga a cuantos más orgasmos mejor eso se desgasta y se se acaba sabe la pasión se acaba entonces hay, hay que mantenerla sabes y, y, y se mantiene así practicando la respiración consciente con la otra persona Entonces, bueno, o sea, sexo sí, sí, puede haberlo Pero no ahí venga A tumba abierta, ¿sabes? Hay que Parar, hay que saber parar y eso, ¿no? Alargarlo lo más posible, eh, hacer los preliminares más largos que te puedas imaginar. Y sobre todo, hay algo, cuando yo os hablo de las respiraciones de las apneas, voy haciendo, he hecho algunas publicaciones, quiero recopilarlas todas en algún momento y probablemente abrir un canal en Telegram donde las pondré todas para que sean fácil consulta. Ahora están en, de momento están en Facebook. Cada vez las voy variando, voy explicando pues, una manera de hacerlo, un, otra. Pero hay una que es muy bonita, y probablemente será la próxima que escriba, y es la que conecta esto, ¿no?, a una pareja, ¿vale? Ya no es una respiración tú sola, tú solo, es entre los dos. Y es ese momento en el que está ya la sexualidad en un apogeo, pero en vez de seguir ahí, venga, dale, dale que te pego, paras, paras, te sientas, te abrazas en esa posición de, de loto, los dos juntos, y empiezas a respirar, entonces... Eh, yo esto no lo he contado nunca, ni siquiera en mi libro, ¿vale? lo voy a contar ahora. Eh, pero porque, porque me parece algo, o sea, muy fácil, o sea, muy sencillo de comprender. Probablemente muchos ya lo habréis practicado, pero muchos igual tampoco. Entonces, creo que es importante y además que es precioso. En esos momentos yo me di cuenta de que Mayei respiraba conmigo. O sea, él estaba conscientemente respirando a mi ritmo. Era yo la que respiraba. Y, por, y de manera natural, por inercia, por instinto, vale, yo ya había hecho apneas, pero no era porque dijera, venga, voy a hacer una apnea. No, no, es porque, porque es que lo sientes. O sea, esa cosa de, cojo aire y lo mantengo. Y hasta que no sienta que, que ya lo he, pues ya lo suelto. Y antes de, después de soltar aire, volver a coger. Pues estás un rato otra vez en apnea. Es que es una cosa natural, ¿vale? Entonces yo hacía eso. Y yo me daba cuenta de que él respiraba totalmente a mi ritmo. Pero entonces era porque él estaba siguiendo mi respiración. Porque si no, si hubiera tenido que seguir yo la suya, igual no la hubiera seguido. Porque yo no tenía el nivel de conciencia que tenía él. Eso es lo que a mí me... O sea, una de las cosas, porque evidentemente son muchísimas cosas de Mayei, pero... Pero una de las cosas que me maravillaba, ¿no? De que fuera capaz de eso. De no tener ningún tipo de obsesión. De meterla, ni de correrse, ni de nada. Y que solamente, pues eso. O sea, estar conmigo y además saber ponerse a mi nivel. ¿Vale? Y, y es eso. Y entonces respirar juntos a la vez. O sea, yo... Cuando yo inhalaba, él inhalaba. Cuando yo mantenía, él mantenía. Cuando yo soltaba, él soltaba. Y parecía que era natural. Y parecía que era pues así, que estaba pasando porque era mágico, no, joder, él lo estaba haciendo a posta, pero lo hacía tan bien que, que para mí era fue tan bonito, una lección y, inmensa, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo que, lo que deben practicar todas las parejas, aparte de muchas otras cosas, de comunicación plena y transparente, que eso es esencial.